Al final cada vez hay más gente que, que, que entiende que el consumo en general, el consumo es, es un voto, ¿no? y que tú decides a, a quién le das el voto cada día, con, con el café que compras, con la carne que compras, con el transporte que escoges. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti de Product Hackers y esta semana tengo conmigo a Bernat Añaños, que es cofundador. Chief Social Movement Officer, básicamente el, el activista principal de Urafoods, que es una startup española que hace carne vegetal, y, lo, y luego profundizaremos en esto pero me gusta definir claramente carne vegetal, y que plantea alternativas a la carne con un toque muy mediterráneo, y que el año pasado ya facturó casi 18 millones de euros, y sobre todo a mí me flipa que han creado un movimiento brutal alrededor de la alimentación eh, basada en plantas. Bienvenido, Bernat. Muchas gracias, buenos días y encantados de estar aquí. Ah, encantado yo de poder hablar con, con vosotros. Quería empezar, mira, eh, antes incluso de hablar, profundizar en que segura. os he visto hace poco que estabais un poco con la polémica, con una gran lona que hay en, en, en la Gran Vía de Madrid, si, si, no, si no he visto mal la ubicación, donde estáis un poco denunciando que la parte de la industria cárnica os quiere llevar a juicio por utilizar la palabra carne en vuestro etiquetado. Y me parece un buen tema para comenzar, ¿no? Porque creo que define un poco tanto... el la problemática de la industria como vuestro posicionamiento casi activista social. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, nosotros simplemente decidimos hacer una campaña en Madrid donde poníamos carne enorme, porque creemos que cuando la gente, o sea, no es que lo creamos, es que cuando hacemos paneles de consumidor, la gente define nuestros productos como carne y de hecho solo lanzamos productos al mercado si pasan este test. Por lo tanto, pusimos carne, 100% vegetal. Euro. Esto ha generado una polémica y, una, y unas pues, denuncias que, la verdad, yo no me esperaba con esta campaña. Hay otras campañas donde se, se pone más el impacto de, de la ganadería, que sí que puedes esperar que, que abran pues un poco más de, de herida, pero esta realmente ponía carne 100% vegetal y no nos esperábamos nada más allá de que pues, las fotos de los consumidores y consumidoras y que, que se abriese un poco el debate, pero no en ningún caso una denuncia. Y lo que hemos hecho delante de las denuncias, hemos puesto pues, el poder a los consumidores y consumidoras dando burgers gratis en restaurantes de Madrid y que la gente pueda ir a probar y que define a ellos mismos qué creen que es el producto. Porque al final es que los consumidores son los que deciden lo que es. El Parlamento Europeo puede decir, el Parlamento Europeo puede decir, no se puede llamar leche de soja, tiene que ser bebida de soja. Pero cuando la gente va a un bar, no pide un café con leche, con bebida de soja, dice un café con leche de soja. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, es un formato, un formato que evoluciona. Pues lo mismo con la carne. Mm, qué bueno. Y, ¿Y por qué es importante para vosotros que, es, que sea carne? Más allá de lo que dice la gente, yo creo que tiene un significado no también para vosotros. Bueno, la, es que la carne es, es algo muy importante no y es que a Eura y a Marc y a, a Bernat los que empezamos esto no nos disgusta la, la carne de por sí, no nos gustan las consecuencias. La, la carne nos encanta y de hecho la carne es algo más que, que proteína ¿no? y minerales, etcétera, etcétera. La carne es algo muy central en nuestra cultura gastronómica y en nuestros momentos favoritos como, como individuos, ¿no? Las bodas, los platos de la abuela, las barbacoas con amigos y, y por lo tanto lo único que queremos hacer es que esta carne que hasta ahora pues ha ido alimentando ¿no? la sociedad y que ha quedado obsoleta, pues vaya reduciendo, se vaya reduciendo su consumo y vayamos aumentando el consumo de una carne vegetal, que los datos lo dicen, tanto a nivel nutricional como, co, como a nivel sostenibilidad, son mucho mejores. Y bueno, yo, esa parte cultural yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, por ejemplo, has dicho, hacer una barbacoa. Es que si no, parece que si eres vegetariano o vegano, no puedes hacer una barbacoa con tus amigos y leñe, pues se puede hacer. Se puede, se puede y aparte yo cuando hago barbacoas con mis amigos no veganos les encantan las opciones y de hecho ahora cuando hacemos barbacoas donde ya yo estoy o yo, yo y otros amigos veganos estamos, las hacemos 100% vegetales y son la gente que come carne animal también que dice, no, no, yo yo, tam yo también quiero esta opción hoy. Y eso es bueno, ¿no? Cuando pones opciones que, que gustan a todo el mundo. Yo he de reconocer... Eh que yo soy, Me da estado un poco de vergüenza porque sois muy atista, pero yo soy todavía carnívoro. Pero el, y el hecho de que existáis vosotros, de que existan movimientos como vosotros, a mí ha hecho que, que yo haya probado hamburguesas vegetales y se haya dicho, ostras, qué bueno está, que, que yo reduzca el consumo de carne porque... Poco a poco soy más eh, consciente y yo creo que como yo muchas personas, es decir, creo que hay una parte súper importante en lo que hacéis que a lo mejor no va a transformar y va a hacer que todo el mundo se convierta en vegetariano vegano, pero sí que nos hace mucho más conscientes de que lo que hacemos tiene un impacto. Mm. ¿no? O sea, Cada vez que yo voy al mercado y compro un filete de carne, eso tiene unas consecuencias. Eh, ¿Cómo ves tú esto y cuáles son las consecuencias que está pagando el mundo? Por, quizás por el exceso de consumo de carne, ¿no? Porque los niveles de consumo que hay a nivel mundial son muy elevados. Bueno, es que has dicho algo muy importante, ¿no? Saber el impacto que tenemos, ¿no? Pero ya no solo con la carne, ¿no? Con todo lo que hacemos como individuos. Estamos súper desconectados y como hemos... Hay una parte del mundo, ¿no? Que lo tenemos todo o casi todo lo que queremos. Cuando queremos, abrimos la nevera y tenemos mil opciones donde escoger, um, estamos desconectados de cuando cogemos algo, qué impacto tiene este algo, ¿no? Y hay algo que tiene un impacto que es enorme, que es la carne de origen animal, y ahí Eura, pues ponemos como la información sobre la mesa, ¿no? Porque al final lo que no podemos hacer es seguir estando desconectados cuando sabemos que tenemos que cambiar la forma como consumimos para dar a respuesta a esta emergencia climática a la, a la que estamos envueltos, ¿no? Como sociedad. Y ahí está todos los que comen más carne como los que comemos menos carne, ¿no? Um, y, y sin más, es que es esto. Yo, yo, nosotros siempre decimos, información es libertad y, y que las opciones sean accesibles. Y ahí que, que vaya ocurriendo este cambio. Pero este cambio ya está ocurriendo. Hay un 40% de la sociedad española que está reduciendo el consumo de carne. Eso es mucho. Y no lo hace porque, ah, Ay, mira, sí, estoy reduciendo. No, lo hace de forma activa porque sabe las consecuencias y ahí las consecuencias pueden ser de muchos tipos. Hay gente que lo hace por la ética animal, hay gente que lo hace por el planeta y la sostenibilidad y hay gente que lo hace por la salud. Pero 40% de la gente está reduciendo el consumo de carne a día de hoy. Eso es mucho. Sí, sí, es un impacto brutal. Eh, Bernat, ¿cómo, ¿cómo nace Eura? ¿En qué momento nace? y ¿Cómo se os ocurre la idea a Mark y a ti? ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a ese punto? Pues la idea Eura, como la idea de hacer carne vegetal, nace en 2015. Uh, yo me cruzo con Mark en un momento donde él viene del activismo por los derechos de los animales, de grabar granjas, de organizar acciones muy grandes de concienciación y yo vengo de pues de muchos países a intentar encontrar mi sitio uh, profesional, pero de ver que estaba poniendo el foco o la energía en cosas que bah, no me movían por dentro. Y ahí me cruzo con Mark y Mark dice, tenemos que cambiar el sistema alimentario y, y la carne es, es lo que tiene más impacto, tenemos que encontrar una forma de hacer carne vegetal. Y yo pienso, qué visionario, o sea, qué bien, ¿no? Y en ese momento aparte yo, sí, ya era, ya era vegetariano, pero pensaba, guau ¡Wow! Este discurso, estas herramientas de las que estamos hablando son las que van a ayudar a que las transiciones sean más fáciles, ¿no? Que yo la transición que he tenido, que he hecho en los últimos años, me sea más fácil y que toda la gente que venga detrás de mí, ¿no?, Lo encuentre mejores opciones. Y, y ahí empezamos a hablar, ¿no?, durante dos años, pues, sobre el producto, sobre la marca, sobre cómo distribuirla, pensemos España hace seis años o siete años. Ir a un supermercado y decir, vamos a poner carne vegetal en los lineales, era como una locura la gente. Yo me acuerdo que nos decía, qué majos, pero el mercado no está preparado, ¿no? Pero, pero bueno, al final, al dos, en 2017 ya lanzamos los primeros productos al mercado um, y empezamos a escuchar mucho, ¿no? ¿Cuál, cuáles eran las opiniones de la gente y a partir de ahí mejorando desde tiendas pequeñas, ahora ya estar desde tiendas pequeñas a gran distribución ¿no? y también restauración um, pero eso nace de, de una misión muy clara y, y convertimos la misión de, de dos chavales en una en una organización en un, una corporación en una empresa y, y de ahí pues a día de hoy ya ser más de 160 personas empujando esto desde desde barcelona mola, mola mucho ese ese cambio y esos dos chicos, cuando os ponéis a hablar, ¿no? De vamos a hacer carne vegetal, ¿cómo son los primeros pasos para conseguir hacerlo? Porque claro, eh, suena un reto complejo, ¿no? El crear yeah. carne vegetal, no, su no suena lo típico que se te ocurre saber por dónde empezar. ¿Cómo empezaste a mover esto? Entender tecnologías, esto fue el número uno. Y ahí Mark hizo un trabajazo, ¿no? De entender la tecnología que estaba pasando en el mundo. Que cuáles eran las proteínas vegetales existentes, que proteínas vegetales, ya el tofu, el seitan, el tempeh, todo esto ya existía, ¿no? Um, entender muy bien las barreras que tenían este tipo de productos y por qué no entraban en, en más casas, ¿no? Porque se habían quedado en un nicho muy pequeño y entender cómo generábamos carne vegetal, proteínas vegetales que, que rompiesen estas barreras de consumo, ¿no? Que en, en mercados asiáticos sí que eran muy aceptadas, pero en occidente muy poco aceptadas. Y, y ahí pues visitar muchas fábricas, visitar mucha tecnología, entender qué es la extrusión, qué es la extrusión con alta humedad, qué se puede hacer ¿no? y hacer muchas pruebas. O sea, explicar muchas veces qué es lo que queríamos hacer para que alguien confiase en nosotros, nos diera acceso a tecnología y a, a know-how y, y aprender mucho de ahí y ahí rodeando, rodearnos de, de mucha gente que tenía ganas de cambiar el mundo también, desde nutricionistas a chefs, astrónomos, a tecnólogos de los alimentos, e ir aprendiendo y pues durante dos años esto, prueba y error. Sí, son dos años a lo mejor no que casi os sentís como los locos, entiendo, ¿no? Hablas con un montón de gente y les cuentas algo que, a lo que quieres llegar, pero tienes más sí. dudas que respuestas. Pero cre creo que te consideras más loco tú al inicio que lo que vas descubriendo por el camino, ¿no? Porque vas viendo que mucha gente quiere lo mismo. Uh, se encuentra con las mismas barreras que tú, intenta encontrar las mismas soluciones no y al final vas pues añadiendo toda esta gente y te das cuenta que wow hay mucha gente que quiere lo mismo. Bueno. Oye, ¿qué diferencia lanzar un producto como el vuestro que es alimentación? Pues de lanzar a lo mejor una marca, hay marcas sostenibles de moda, por ejemplo, no vendiendo es muy distinta vendiendo que vosotros tenéis una regulación, tenéis una serie de cosas que tenéis que cumplir. Eh, ¿cu cu cu ¿Cuáles son esos elementos complejos? La verdad es que es algo que, que menciono mucho, ¿no? Porque tengo amigos que están poniéndose en otro... Bueno, quieren cambiar las cosas, ¿no? Y piensan, ¿qué, qué tengo que hacer esto y esto? Y yo le digo, guau, wow, el mundo de la alimentación es heavy, porque aparte juegas con la salud de las personas y eso es, da una responsabilidad, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad como empresa que, pues si vendiera bolis, pues es distinta, ¿no? Aparte el boli no tiene que ir refrigerado o congelado, uh, si se pierde la cadena de frío no pasa nada, ¿no? Hay como un montón de, de factores que, que complican, pero también es muy bonito ¿no? cambiar el sistema alimentario. Yo creo que no hay nada que nos junte más que la alimentación y vale la pena ap aprender todos, todos estos factores y hacerlos bien y seguir las legislaciones, ¿no? Que en el caso de la Unión Europea son, son, son intensas, o sea, la Unión Europea no asegura que lo que llega a los, a los consumidores y consumidoras tiene unos estándares de calidad altísimos. Pero, pero bueno, a, al final es ir aprendiendo desde el inicio. Al inicio empezamos con congelado, aprendimos muy bien cuáles eran las legislaciones de congelado, cuáles eran las necesidades y las cadenas a, de suministro. Después ya aprendimos pues, el refrigerado y quién sabe si en un futuro iremos a seco, ¿no? que también es un poco más simple porque el, las caducidades son... Son más largas, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos por lo que era más sencillo, que era un producto congelado que dura más de un año. Por lo tanto, seguramente será difícil que se nos caduque en tienda. Cuando ya vimos que había mucha gente que, que le gustaba el producto, dijimos, vale, vamos a apostar por refrigerado y a ponernos en, en, otro, en otro lineal. Y ya ha funcionado, ¿no? Y ahora, en vez de un año, también tenemos cadenas de, de 20 días que hay un riesgo mucho más alto. Pero claro. también hay un público diferente. ¿Cómo es esa diferencia de público? ¿no? Por lo que has dicho tú, hay un riesgo distinto porque claro, la, la conocida es baja, pero a lo mejor puedo, puedo entender que es a lo mejor más usable en el día a día, ¿no? lo bueno, pues tienes el, re, el refrigerado, a lo mejor el, el uso es más fácil que el congelado. ¿Cómo, dif cómo se diferencian estos productos? Es que cada país funciona distinto. ¿eh? Hay países donde la carne vegetal se encuentra en congelado y la gente está acostumbrada a encontrarla en congelado y, por lo tanto, está bien apostar por ahí. Pero en España, que es nuestro principal mercado y el foco de los últimos cinco o seis años, la mayoría de la gente que quiere encontrar este tipo de opciones y los supermercados, los lineales, los están generando en refrigerado. O sea, si vas a buscar tofu o hamburguesas vegetales, te las encuentras en refrigerado, no en congelado. Por lo tanto, era antinatural intentar entrar en gran distribución en congelado, porque la gente no iba ahí, ¿no? Y, y al final lo que tenemos que hacer es romper barreras, no generar nuevas barreras de consumo. Así que, y aparte, bueno, perdona, que organizo las ideas de forma, de forma un poco rara, al inicio, ¿no? En tienda especializada y y en canal especializado de congelado como como la sirena que fue el primer grande que que ha puesto que aposto por Eura pues el perfil de consumidor era uno y después cuando entras pues en grandes superficies que todos conocemos pues el tipo de consumidor es otro no también es interesante ver cómo los tipos de consumidores variaban en, cuando entrábamos por ejemplo la sirena es un caso no Mucha gente joven que buscaba Eura fue a La Sirena por primera vez para, para buscar Eura y después encontraba otros productos ¿no? y decía, ah, pues mira, es un supermercado que me gusta. Eh, es, es interesante, ¿no? Como las tendencias van cambiando y cómo poner un producto en cierto sitio ayuda a que se desarrolle un nuevo mercado. Eso es interesante. Luego conectamos con la parte de marca, porque yo he leído en redes sociales que hay gente caído ha a sitios lo que has dicho tú, por compraros, que eso es muy fuerte, ¿no? Va, y vais a canal de distribución, pero conseguís que la gente se mueva a donde haga falta para comprar vuestro producto, que me parece eh, impactante. Yo creo que ahí, ahí tú, el, el nombre de tu rol, ¿no? O sea, al final este movimiento que habéis construido encima de Eura. Bueno, explicar muy bien por qué existes, ¿no? Y al final cada vez hay más gente que, que, que entiende que el consumo en general, el consumo es, es un voto, ¿no? Y que tú decides a, a quién le das el voto cada día. Con, con el café que compras, con la carne que compras, con el transporte que escoges. Ah, así que lo, lo bonito es, nacimos con una misión, no nos la tenemos que inventar. O sea, los valores con los que nacimos son los que existen y ahí está en nuestra mano conservarlos y que a futuro, en 10 años, 20 años, Eura siga teniendo, teniendo la misma misión y los mismos valores. Pero, pero de momento ahí seguimos y, y, y lo bonito es que cuando humanizas una marca ¿no? Y, y lo explicas de forma transparente y cuando te equivocas eres capaz de decir, pues mira, pues sí, me he equivocado, uh, soy humano y me he equivocado y mira, voy a poner estas soluciones, te das cuenta que hay mucha gente que quiere ser parte de esto y quiere unirse a esto y que tienen los mismos valores que tú y la misma misión y... y y después cosas bonitas pasan, ¿no? También lleva una, conlleva una responsabilidad muy grande. Yo siempre le digo, hay gente que se, ha, que se ha tatuado nuestro logo y esto es una responsabilidad, a mí me parece que enorme. O, por ejemplo, cuando hacemos rondas de crowdfunding, ¿no? Cuando ya hay casi 9000 personas que han decidido de forma individual, con tickets de pequeños a un poco más grandes, a apostar por Eura, da una, nos da una responsabilidad, nos pone pues un peso precioso, pero también que... Que nos dice, he apostado por ti por lo que me has contado hasta ahora. Vigila con lo que haces a futuro, ¿no? Y eso, eso es bonito. Yo al equipo de, de comunicación siempre le digo, wow, pensemos esto. Vigilemos con lo que hacemos, ¿no? Tiene, tiene que sumar a más gente en el barco, pero la gente que ya se ha sumado tiene que sentirse orgullosa. Qué bueno. Que, que es, es bonito lo que has dicho. Um... Y en esta línea, veía una comunicación que hiciste el otro día. Yo al final, mi, mi, mi chica es celíaca, ah, ¿no? Entonces soy. Me, me tocó bastante porque eh, en una vuestra línea de producto que intentáis que sean para celíacos detectasteis trazas y lo pusiste de gluten y lo pusisteis en vuestras redes sociales. Que esto yo no se lo he visto hacer a ninguna otra marca. Eh, creo que va muy en línea lo que dices tú, ¿no? De, tengo que ser responsable de lo que hago. Si hay algo pues, que, que, que estoy detectando que está mal hecho, lo, lo pongo a disposición de todo el mundo. Y flipante los comentarios. O sea, gente, o sea, todo el mundo, eh, pues dándos las gracias. ¿no? Decir, oye, no, no diciendo, ¿la habéis cagado? No, todo lo contrario. Oye, ¿cómo os agradezco que os preocupéis por nosotros? Exacto. Mira, es, ese es un claro ejemplo. Es que has puesto un ejemplo que ya ni me acordaba porque ya han pasado meses y pasan muchas cosas en Eura. Pero cuando pasó esto, no tuvimos dudas de que lo que teníamos que hacer es contarlo en redes, porque al final la mayoría de nuestros consumidores está acostumbrada a encontrar nuestra información en redes, ¿no? Y mucha gente que les preguntábamos, ¿cómo lo habéis hecho cuando os ha pasado? No, no, solo canal uh, tal tal y que no se vea mucho y nosotros ya, pero es que está, o sea es la salud de las personas, ¿cómo vamos a no contarlo? ¿Cómo vamos a no explicarlo en nuestras redes donde la gente espera encontrar nuestra información? ¿no? Y dijimos, no, no, o sea, ¿ha pasado esto? ¿Esto nos ayuda a aprender a futuro? A ver, a entender muy bien por qué ha pasado, ¿no? Porque la línea debería ser 100% gluten free, pero lo primer, el primer paso es, hey, hey, hey, hemos detectado esto, que sepáis esto, estos son los lotes, por favor, si sois celíacas o celíacos, Uh, no consumáis estas, estas, estos productos ¿no? con estos lotes y la respuesta fue yo la verdad la que me esperaba porque al final es que las, mar o sea, las marcas tienen personas detrás que cometemos errores o pasan cosas que no te esperas si las explicas desde no lo he hecho con maldad ha pasado, eh, lo, lo siento, la gente es buena por regla general. Es. Y, y este es un claro ejemplo de la comunicación, cuando más transparente mejor. Porque es que si no, si la gente se diera cuenta más tarde y nosotros no hemos usado nuestros canales principales para comunicarlo, yo me enfadaría como consumidor. Sí, es así, es lo que esperas, ¿no? Al final hay una confianza depositada en vosotros. Oye, Exacto. Este, esto a veces os lleva a hate, ¿no? Porque te, lo, lo bueno de las redes sociales es que tienes tu comunidad de fans. Entiendo que seguramente tengáis haters. Yo estoy coteando, no, no he visto gran cosa, pero ¿habéis tenido hate y, y cómo lo gestionáis? Porque tiene que ser duro también. Bueno, yo creo que cuando pones muchas expectativas, ¿no? La gente también, pues, espera mucho de ti, constantemente, ¿no? Y a veces sí recibimos hate, pero... A ver, hay dos tipos de haters, ¿no? Uno que es, ah, no podéis ser carne, ah, siempre se ha hecho así, ¿no? Eh, siempre vamos a comer carne, somos carnívoros, somos como los leones, miran mis colmillos. Este tipo de hate, pues es uno y lo, o sea, lo miramos de una forma, ¿no? De, vale, ¿cómo generamos información y cómo explicamos las cosas para que esto no pase, ¿no? Y que incluso la gente que escribe estas cosas... Vea nuestra información y diga, ah, pues qué interesante. ¿Lo cojo o no lo cojo? Pero que no genere hate, porque al final la información, cuanto más científica, mejor. Y, Pero... y los datos son los datos. Ahí es lo que hay. Y después hay otro hate que duele un poco más, ¿no? que es de la gente que se espera muchas, muchas cosas de ti y que a veces, por las razones que sea, cómo se comunica o cómo se percibe, puede parecer que o nos estamos desviando del camino, que estamos perdiendo la misión. A mí este hate... sí si, se me preocupa más porque pienso, wow, es gente que antes confiaba en ti y ahora por X razón piensa que, que te estás vendiendo o que, que ya no eres lo que eras, ¿no? Y ahí pienso, ¿qué, qué ha pasado, no? Y, y con estos, pues normalmente lo que hacemos es escribimos qué es la cosa que te ha, pues, te ha sentido defraudada, uh, por qué crees esto, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que pensáis lo mismo, que no, que no estáis tan lejos. Que, que a veces lo que se comunica en redes o la percepción de, de dónde está Eura, que a veces la gente piensa, gran corporación, mucha gente, están al lado oscuro, ¿no? Y, te, y cuando explicas, Eura es una empresa que invierte mucho más de lo, que, de lo que conseguimos cada año, que seguimos teniendo unos retos enormes, que la carne vegetal sigue siendo un 1% de la carne que se consume a, a nivel mundial y que... Um, que queda mucho, que, que no somos lo que muchas veces se percibe, ¿no? Y a mí, este, este segundo, al equipo de Comms, le ponemos mucho foco de entenderlo mucho, ¿no? Porque nos irá pasando más y más, pero que también entender cómo debemos comunicar para que esto no pase, ¿no? Para que no se perciban cosas que no son. que Es complicado la comunicación siempre. Es, es muy complejo. complejo. Es súper complejo. Y yo, yo lo pienso, ¿no? Yo cuando tenía 20 años uh, me acuerdo que. Seguramente delante de los problemas siempre pensaba la empresa es la mala, ¿no? Y pienso, claro, ese, ese era yo, yo también lo pensaba. ¿Y por qué lo pensaba? Porque normalmente no encontraba información transparente de las empresas. ¿Cómo Eura puede asegurarse que esto pasa? Y pasa no desde ningún tipo de greenwashing ni, ni historia, sino desde mira, esto es esto, estamos aquí para esto. Uh, cambiar el sistema tiene unas incoherencias, ¿no? Tienes que ser parte de, de un sistema y tienes que estar distribuido al lado de la carne animal que puede que a ti no te guste, pero es la mejor forma de cambiarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cuando explicas todo esto de forma transparente, yo lo que veo normalmente es uh, la gente agra está agradecida y, y entiende el camino de Eura. Total. Um, Bernad, ¿qué? Eh... Como de grandes, eh, lo has dicho tú, ¿no? Pero al final, sois un, en el fondo, si es una startup, eh, pues gastáis más de lo que ganáis porque encima tenéis que hacer mucha inversión. ¿Cuáles son los números de euro de hoy? ¿Cuánto factura habéis facturado? ¿Cuánto vais a facturar? Eh, ¿Qué márgenes manejáis? A ver, márgenes, pues, más pequeños que el de la distribución normal y el de los productos normales. ¿Pero por qué? Porque ponemos también mucho y más de sobre la mesa, ¿no? Um, y porque somos, un, somos una industria, la carne vegetal, que acaba de empezar. Si nos comparamos con la, las grandes industrias de la alimentación, ba, véase carne animal, pasta o pan, pues estamos aprendiendo ¿no? a, a ser más eficientes en cada momento de, de, de todo el funnel de producción, etcétera, etcétera. Um, y a nivel facturación lo has dicho, ¿no? Casi 18 millones el año pasado, que son cifras que parecen enormes y que cuando salen en titulares son enormes, pero cuando los comparas con cualquier granja, casi. O, o, ya no te digo macro granja de España, pues quedan muy pequeños nuestros números. O sea, queda mucho. Es una noticia positiva, creemos que 18 millones, una marca que acaba de empezar en el sur de Europa, um, llegue a estos números, pero, pero sigue quedando mucho. Y evidentemente, pues esperamos crecer. Este año esperamos como mínimo multiplicar por dos y seguir multiplicando los próximos años, porque es la única forma de realmente democratizar los productos, ¿no? Cuanta más producción, mejor volumen pero mejor volumen quiere decir mejor precio al consumidor final y mejora de márgenes en paralelo, ¿no? Para hacer que sea un negocio, pues, sustentable a nivel, a nivel económico, que también es la única forma de apostar por la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Creando sí. negocios sostenibles que sean sustentables en el tiempo. ¿Tenéis medido pensado cuál es el punto de facturación más o menos de tamaño a partir del cual pues ya tenéis esas ventajas competitivas, ¿no? Por de, de, de poder tener un poquito más de margen, de, de poder ser sostenibles. Estamos en ello. Estamos, hemos generado ahora un equipo que se dedica principalmente a esto. A entender muy bien todos los momentos de la supply chain, todos los gaps y ir rebajando en los precios y mejorando la eficiencia de cada uno de ellos. Pero es un poco complejo porque también estamos pensando ahora los funnels de 2023, hay mucha innovación, cada innovación quiere decir una nueva línea productiva con nuevos ingredientes con, y por suerte con, con el equipo de I+.D. actual también eso pone grandes mejoras co competitivas, ¿no? Que, que van a hacer, o sea, si salen bien, nos van a ayudar a hacer grandes saltos competitivos. Así que hay muchos factores. El foco ahora está no tanto en encontrar dónde está el momento este donde ya tenemos, tenemos la, la, mejora, la mejora competitiva, sino cuánto antes lo podemos conseguir, ¿no? Poner el foco en acelerar, acelerar, acelerar para que nos lo encontremos en el camino casi. Más que decir en 2027, que sería como safe spot, ¿no? 2027. No, no. Hagamos que pase cuanto antes porque esto va a ayudar a a la misión, a que los productos sean accesibles y sobre todo a que el, el punto de paridad de precio llegue cuanto antes. Mm. Eh, ¿Has dicho ¿no? que hacéis mucho I más de vosotros? Ahí. Entiendo, el I de lo hacéis interno, la fabricación lo hacéis vosotros, la tenéis externalizada. ¿Cómo funciona esto? La, el I más pasa, de pasa aquí, en, mm -hmm. en el Euralab de, de Barcelona, y, y ahora vamos a apostar por un lab mucho más grande que nos va a permitir uh, mejorar e ir mucho más rápido. Y poder hacer muchas pruebas en casa muy rápidas. Y, y esto es que yo siempre le digo a la gente: tenéis que solo entrar en el Euralab y ver a las cracks que hay ahí. Y bueno, ya ya veis que van van a dar grandes saltos cualitativos, pero no en Eura, sino en la industria de la carne vegetal en los próximos meses. Um, y después la producción pues está externalizada con, con, con partners, a ver, distintos genial. partners, porque también cada, cada línea productiva. Es totalmente distinta. Hacer una salchicha no es lo mismo que hacer una burger y hacer pollo vegetal no es lo mismo que hacer un nugget. ¿Cuál ha sido el producto más complicado que habéis hecho? Porque claro, lo que has dicho tú, sacáis como distintos tipos de productos, pues los nuggets, salchicha, hamburguesa, tal. ¿Cuál es el más complejo? A ver, yo creo que el más complejo también fue el inicio, ¿no? También teníamos menos recursos. Yo siempre diré que, que el pollo, ¿no? El pollo euro, los bocados es el más complejo porque nacíamos de, de la nada, con pocos recursos. Um, teníamos muchas ganas de cambiar el mundo, pero también teníamos muchas preguntas, ¿no? Cada vez, por suerte, hay más gente que, que tiene respuestas. Te diría que en esta pregunta, yo, yo supongo que el chorizo, pero más por la responsabilidad que conlleva lanzar un producto tan típico del país en el que nacemos ¿no? que lanzar un chorizo no es lo mismo que lanzar una salchicha porque el chorizo tiene algo cultural que, que pone como unas expectativas muy altas y yo creo que ahí pues pusimos como mucho foco ¿no? en vigilemos en qué producto lanzamos al mercado para que no generemos ahora una desilusión ¿no? y, y por suerte está gustando mucho así que <risa> um... Es una muy buena noticia, ¿no? Y de, y de ahí siempre mejora continua. Yo siempre lo digo, los productos que tenemos ahora en un año serán mejores en sabor, en nutrición, pero también en sostenibilidad. La carne vegetal lo que nos permite es mejorar, mejorar, mejorar, porque es que acabamos de empezar a ser mucho mejores cada año. Qué bueno. Hablando de tradición, leía el otro día que, que, que habéis hecho una cata en un pueblo eh, muy tradicional. No me acuerdo de qué no sé, Digo Teruel porque me suena Teruel, pero a lo mejor era de otro lado. No. Eh, Alde y, y... Aldea Nueva de Barbarroya, que, que está, está en Castilla-La Mancha. No me acuerdo qué provincia vez. ahora mismo, pero Castilla-La Mancha. Mola. ¿Cómo se os ocurre ir a un pueblo tradicional a hacer una cata de uva? Bueno, en Eura tenemos el EuraTest, ¿no? Que es esto que hacemos previo al lanzamiento de un producto. A veces son panes de consumidor, pues más técnicos que se ven menos. Y, y en este caso del chorizo siendo algo tan típico y tan, tan de aquí, decidimos ir a un pueblo donde la matanza es algo que se hace, que se sigue haciendo, que es algo muy tradicional y dijimos... Qué mejor sitio ¿no? Que, que ir a preguntar qué le parece a la gente y sobre todo qué le parece a la gente mayor que ya lleva muchos años pues, haciendo la matanza, conociendo y habiendo probado, habiendo probado muchísimos chorizos, pues vayamos ahí. ¿no? Y fue muy bonito ese día. Fue como un, un baño de, de positivismo porque lo que hicimos fue muy simple. ¿eh? Pone, pues, pusimos una, una mesa en, en la Plaza España del Pueblo, pusimos una cámara y, y pasaba gente a, a probar. Y, la reacción cuando probaban el producto era increíble y cuando les decíamos que era plan based mucha gente pensara, ah, seguro que se enfadaron o seguro que pensaron que erais, que erais los malos no de la película, que veníais a cambiar las cosas. La gente estaba encantada. O sea, la gente lo único que nos decía, ah, pues mejor, pues mejor para mi colesterol, el doctor por fin ya no podrá decir que no puedo comer chorizo, que esta fue como... Wow, increíble! O sea, esta señora, no me acuerdo de su nombre, pero wow, qué guay, ¿no? Que una persona diga, me encanta y, y este me lo podré comer más a menudo. Um, la gente estaba encantada. Lo que se generó en esa, en esa plaza ese día fue como, al final a veces las ciudades, en las ciudades pensamos que las ciudades evolucionan, ¿no? Y que los pueblos van a otro ritmo, pero no es verdad. La gente tiene ganas de cambio y cambio de mejora. Y lo que pasa es que muchas veces en los pueblos no llegan las innovaciones que sí llegan a las ciudades. Por lo tanto, las ciudades tienen herramientas de cambio que los pueblos no tienen. Pero al final, ese día, la media de edad de la gente que probó el, el chorizo seguramente fue superior a los 70, pero el 100% de las personas estaban encantadas, tanto en sabor como, como en nutrición. Y eso, eso era increíble de ver. Qué bueno. M mola el riesgo que asumisteis y mola, sí. ¿no? También? Que, que Estábamos tal clichés, ¿no? ¿eh? claro Estábamos vale. bastante nerviosos. Me acuerdo por la mañana, conduciendo hasta ahí, dice, a ver, a ver dónde nos metemos, porque quién sabe, ¿no? Pero no, la verdad es que, que fue un día precioso. Qué guay. Muchas veces yo creo que tenemos más, más mierdas en la cabeza todos de porque nos Total. pensamos que sabemos lo que piensan los demás y, y, y no es así. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo os habéis financiado hasta ahora? Porque, bueno, habéis hecho rondas, habéis hecho crowdfunding. Cuéntanos un poco todo este camino eh, de financiación y, y cómo se ha ido costando, ¿qué habéis tenido que hacer para levantar cada ronda? Pues de momento, ahora estamos en, en la mitad de la segunda ronda, pero empezamos con muy pocos recursos. Después hicimos una primera ronda en 2021. En, creo que fue, bueno, ya tengo... A mí el tiempo, ya se está un poco difuso, pero hace ahora mismo un año y dos o tres meses, um, donde también hubo una parte de crowdfunding, fue la primera ronda que hicimos CrowdEquity, que fue todo un éxito. Ahí sí que no, no teníamos ninguna expectativa. Quién sabe, ¿no? Estamos en un país donde el CrowdEquity no es algo como muy típico, que sí que es en países como Reino Unido, pero decidimos, si somos una... Una empresa que pone la comunidad en el centro, lo que tenemos que hacer es realmente poner la comunidad en el centro en todos los puntos, ¿no? Y también en, en la inversión y dar la oportunidad. Si la gente no quiere, pues no quiere y ya está. Pero dar la oportunidad y fue, fue todo un éxito. Y, y ahora hemos hecho el principio, o sea, una ronda, ron, ronda puente hasta las series B, que serán pues, seguramente el año que viene, para, para seguir empujando todos esos, esos mercados donde vemos oportunidades. Hemos entrado en mercados muy grandes, ¿no? Uh, y, y muy estratégicos como puede ser Reino Unido, Francia, Italia, Suiza y son mercados que tenemos que empujar y, y también en esta segunda, pues en esta ronda puente hemos abierto la oportunidad en notas convertibles a, a la comunidad y también la respuesta ha sido, ha sido increíble, en, en pocas horas conseguimos más de 5 millones de euros para seguir empujando esto y, y, y a mí lo que me gusta más, más que el número, sino es el número de personas, ¿no? Uh, 6.000 personas decidieron, decidieron apostar por, por la carne vegetal después de que 3.000 lo hicieran el año pasado. Eso quiere decir casi 9.000 personas y a mí me parece increíble. Um, y que ya no, la mayoría de gente sigue siendo española, sí, pero cada vez hay más gente que decide apostar por Eura de fuera de España y eso también pues, pues es un mensaje, ¿no? De, Eura no ha venido a cambiar el sistema alimentario en España, sino Eura nace en España. En Barcelona y quiere cambiar el sistema alimentario a nivel mundial, desde aquí. Y esto es como un gran cambio, ¿no? De mindset también de organización, de segundo stage. Yeah. De, de dejar. O sea, sí que somos de aquí, pero venimos a cambiar el sistema mundial, no el sistema de aquí. Qué bueno. Esa a, a lo grande, como tiene que ser. Aparte el problema es el mundial, o sea que la solución tiene que Exacto, ser. Exacto, es que. Las fronteras no, no marcan dónde está el CO2 ni dónde está nada, o sea, tenemos un, una, una emergencia climática que nos está llamando a la puerta cada día, cada vez pues el tema ético se pone más sobre la mesa ¿no? y tenemos que también encontrar soluciones como sociedad y también no nos debemos olvidar que hay muchísima gente que después de muchos y muchos años de un sistema que ha tenido mucho tiempo para mejorar, sigue quedándose fuera, ¿no? Muchísima gente no tiene acceso a los nutrientes más básicos. Y eso eso es, bueno, entiendo que ahí todo el mundo está de acuerdo que es un gran problema, ¿no? Y la carne vegetal, por ser mucho más eficiente, puede dar acceso. Sí, que esa, esa es mundo. buena. Hablando de, de la ronda, Bernad, ¿Qué, ¿qué buscáis en esta ronda? Pues, ¿no habéis levantado ya 5 millones con lo que has hecho de la comunidad? ¿Tenéis un objetivo marcado ahora? Sí, es un objetivo que se va a comunicar en, los, en las próximas vale. semanas, pero principalmente los recursos van a seguir afianzando. El equipo, y eso quiere decir equipo en headquarters Barcelona, pero también equipos en en Berlín, en Milano, en París y en Londres, seguir creciendo en, en estos equipos y a llegar a más mercados, una cosa son los equipos en los mercados y después cómo... Hacemos grandes alianzas estratégicas con distribución en todos estos mercados y más mercados. Hay otros mercados como puede ser México, como puede ser mercades, mercados asiáticos, como puede ser Polonia, donde también estamos empujando la, la, la distribución y seguir empujando y más de. Y ahí hay dos, ¿no? Mejorando los productos actuales y haciendo nuevos productos, pero también este lab de, que he mencionado antes, ¿no? Invertir en este lab que nos va a permitir ser mucho más rápidos y poner sobre la mesa grandes desarrollos a... Que aceleren la transición proteica de una forma mucho más rápida. Y bueno, ya he hecho el chorizo, ya es que hacer el jamón y ya lo petáis, pero me da a mí que ese es un reto todavía más complicado. Ahí hay, hay, <risa> hay una responsabilidad. Um, a ver, hay, hay dos productos que nos pide mucho la gente: uno es eh, el, el jamón y el otro, el otro es el fuet. Y estos dos productos, yo creo que son tan específicos, tienen una experiencia en boca tan concreta que que no queremos lanzar algo que no esté a la altura. Es evidente que es algo que nos encantaría lanzar, pero de momento no hemos encontrado la solución perfecta. Pero, bueno, yo creo que, que son dos productos que tenemos que lanzar y, y que van a, van a hacer bandera aquí, pero sobre todo también fuera, ¿no? Esos productos que también cuando, al final, mucha gente viene aquí y, y viaja y prueba los productos y dice, buah, qué bueno está, ¿no? Pues, ahora lo que tenemos que hacer es crear productos que también lleguen a los mercados de fuera y que diga a la gente, ¡buah! qué bueno este fuet, qué bueno este jamón 100% vegetal. Mola, mola, ganas de verlo. Eh, Bernad, decías, cabo, vuestro, vuestro modelo es un modelo de distribución. Es decir, al final tenéis, es curioso porque trabajáis como si fuerais una marca direct to consumer, en el sentido que sois activistas, estáis en redes y tal, pero luego no vendéis directamente, ¿no? Pues desde vuestra web no se os puede comprar. ¿Cómo se trabaja la, la distribución? Pues... Ahora mucho más rápido y mucho más fácil, ¿no? Porque también hay mucha más información de mercado y al final alguien ha puesto por nosotros, los datos salen, es mucho más fácil que otros apuesten, ¿no? Pero, pero al inicio fue mucho de más de visión, de uh -huh. si te posicionas en tener opciones vas a atraer un público que es verdad que a día de hoy no es muy grande, pero va a ser muy grande, ¿no? Y esto ha, sido, ha pasado en, en gente que ha puesto... Al inicio por nosotros y ahora han desarrollado todo un lineal donde hay muchas más marcas que ahora, incluso marcas uh, del propio fabricante y, y están siendo líderes en, en esto. ¿no? Um, pero, pero bueno, ahora es más una cuestión de qué productos busca la gente, qué espacios y qué momentos de consumo necesita. Y ir entendiendo esto porque al final es un mercado que, que va evolucionando muy rápido, no es un mercado que está como súper lineal, como puede ser el de la pasta, ¿no? No hay grandes innovaciones en el mundo de la pasta, poquitas. Pues en carne y vegetal hay mucho espacio para innovar, ¿no? Y entender qué necesita la gente: ready meals, um, necesita ingredientes, o neces ¿sabes? ¿Qué tipo de, de, de productos? Y cada vez hay más información en el mercado, tanto para las marcas y el I, +D, como la distribución y, y a ir encontrando los espacios. Es mejor ponernos al lado de la carne o, o de los productos 100% vegetales. ¿Dónde nos busca la gente? no ¿Y, y dónde cambia? ¿Dónde mueves más, más la aguja? Claro. Pero eh, bueno, y... es, es un placer ahora, te diría, porque al final ya no eres un loco, no ya es algo que está pasando. Claro, ya, ya tienes la confianza del mercado. pero también por, por entender, por ejemplo, cómo fue el, la, el primer deal con la Sirena, ¿no? Decías que fue la, la primera ganacap CAP que puesto con vosotros. Eh, ¿Con quién cierras ese acuerdo? ¿Y, y cómo, cómo, es, cómo arrancas un acuerdo de este tipo? Sobre todo el, tu, tu primer gran acuerdo, que entiendo que, que hay, hay muchas dudas por todos los lados. Por nuestro lado había pocas dudas. Uh, Estábamos muy confiados de que mucha gente iría ahí y... Y buscaría el producto, porque también mucha gente nos decía, necesito puntos de, de venta más cercanos a mi casa. Al final la gente no coge el coche media hora para ir a comprar, es muy complejo que pase esto. Um, pero, pero bueno, nos encontramos a un equipo que quería como revolucionar la sirena uh -huh. y, y quería como renovar la imagen y dar más opciones y nuevos públicos y, y, y, y fue bastante fácil, la verdad. Porque cuando hay un match de equipos también ¿no? y de visión y de, sobre todo, una confianza mutua que en ese momento, pues entiendo que no era tan fácil ¿eh? confiar en nosotros, éramos dos chavales, creo que máximo tendríamos a una persona de redes, pero ni no sé si aún, puede que sí, una persona de redes y una administración, pero bueno, que éramos cuatro. Ah, es complejo, ¿no? Confiar, pero al final... Mucha transparencia, libros, libros abiertos y decir, vamos a apostar por aquí, vamos a ver y escuchemos mucho. Si no funciona, nos vamos. Que claro, lo que no queremos hacer es un museo. Yo entiendo que, que los congeladores están para vender y, y si no funciona, pues nos vamos e intentare, intentaremos entender el mercado hacia dónde va. Pero por suerte, gracias a la confianza de ambas partes, vimos que, que funcionaba, ¿no? Y dónde posicionar los productos, qué tipo de de información necesitaba la gente, vimos que la gente necesitaba recetas porque gente no sabía cómo cocinar una carne vegetal, por lo tanto desarrollamos unas recetas con otros ingredientes de, de la sirena, e ir trabajando así hasta que pues, la gente va conociendo más, también los equipos, y ahí yo súper agradecido siempre a los equipos de, de tienda de la sirena que son como explican mucho ¿no? las novedades, las ofertas. Saben, por ejemplo, si la, la señora tiene una hija que es vegetariana y has probado esto, que está, que está muy rico, ¿no? Este, este momento que, que a veces rompe muchas muchas barreras de consumo, en La Sirena pasó mucho, ¿no? Y también pasa en tienda especializada, ¿no? Y pasa mucho menos en gran distribución donde, pues, no, la gente no te va diciendo las novedades, te las encuentras tú y escoges. Um, así que te diría que fue más fácil de lo que pueda parecer porque te, nos encontramos a un equipo, como super in en apostar por euro. Qué bueno. Eso, eso tiene que molar, ¿no? El ponerte a sentar, a hablar sí. con alguien y, y, y casi no, que te quieran estar comprando con, con esa facilidad. Sí. Bernad, también te, te quiero preguntar, porque claro, yo soy un, desconozco el mundo de la distribución, pero, pero entiendo que habrá distintos modelos, ¿no? Pues que, me imagino que una tienda a lo mejor gourmet pequeñita, las condiciones son unas, imaginemos que a lo mejor te hace una compra en firme, eh, sin embargo, una gran superficie en la que también estáis, o sea que yo cuando veo a grandes supermercados os veo ya en casi todos, en muchos sitios, pero entiendo que el modelo es distinto. ¿Qué te pide una, una gran superficie? ¿Te compran firme? Eh, ¿Tienes que enviarle productos y te, y te compra? ¿Cómo funciona todo eso? Porque entiendo que tiene su complejidad. No, es que no es uniforme. Cada uno funciona a su manera, cada uno tiene sus plataformas de, de recibir. Hay algunos que funcionan a través de distribuidor, hay algunos que tienen una única plataforma o hay unos que tienen ocho plataformas distribuidas por el territorio. Depende, depende mucho. Y, y, y cuando lo comparas con la tienda especializada o con una tienda gourmet, es, di, es distinto porque hay un, hay un, distribu, un distribuidor por, de por medio. Así que lo que intentamos hacer es que los productos lleguen a un precio muy similar en todas uh, las, las plataformas, sabiendo que en España no se puede marcar el precio. O sea, una marca, yo no puedo marcar el precio... Es ilegal, eh, pero lo que sí que, que intentamos hacer es entender cuáles son los middlemans de todo, uh, cómo funciona cada uno, ¿no? Y, y poner pues, uh, propuestas de valor para, para todos los canales, ¿no? Ahí, pues el canal especializado, por ejemplo, vende también a Granel, ¿no? ¿Cómo haces propuestas de, de Granel? Para, para este canal o, o packs más grandes, ir entendiendo cuál, cuáles son las formas para llegar a, a más gente, entender todos los públicos, entender que un heavy consumer de Eura eh, consume de una forma y está abierto a comprar dos kilos y medio de bocados, pero una persona que lo prueba por primera vez lo que necesita es un dos por uno seguramente para, para decir, ah, pues mira, voy a probarlo a ver qué, qué pasa. Entender muy bien esto y después, pues en, incluso en la gran distribución es que un hard discounter no es lo mismo que, que, que un regional que, que apuesta más por, por propuestas gourmet o, o de alta calidad, ¿no? Ahí cada uno funciona a su manera y tiene sus estrategias y lo que intentamos hacer es que, que se rompan barreras uh -huh. de distintos claro. consumidores. Pero bueno, es, es interesante. Yo no sabía nada. Sigo sin saber mucho. Por suerte ya hay un equipo que sabe mucho más que yo de todo esto. Y... Y es interesante. Entiendo que, que como poco, o sea, sí que tardas, ¿no? En cobrar. O, o, o, o sea, que no es como una marca, por ejemplo, un, un directo consumer, que, que yo vendo, recibo el dinero y luego le envío el producto, sino que yo primero pongo producto. En las estanterías. ¿cu ¿Cuánto tiempo sabes más o menos de media que tardáis en, en recibir ese dinero vosotros? Es que de nuevo, es que todo el rato, cuando me hagas preguntas de esto, te tendré que decir no es homogéneo. El, el deal que tienes con uno no es el mismo que deal que tienes con otro, y evidentemente desde ahora desde intentamos, o sea, trabajamos para proteger la marca y el negocio y evitamos pues pagos a 90 días, porque pagos a 90 días pues tienen un riesgo más alto que a 30, ¿no? Um, pero bueno, lo. Es que no lo sé ahora, porque de verdad que no, no estoy trabajando esta parte. Yo soy mucho más creativo y, y de social que, que de esto, pero me acuerdo cuando yo conseguía, porque los primeros grandes clientes pues, los trabajamos con Mark y yo no, porque éramos dos, vamos, no quedaba otra. Um, y funciona todo el mundo distinto. Hay gente pues, que confía mucho en esto o, o entiende que somos una marca súper pequeña con pocos recursos y dice, va, pues... Voy a eh, por contrato te, te voy a intentar simplificar esto y hay otra gente pues que los contratos son uniformes y, y son todos a 60 es que ahí hay de todo Mira, pues no vamos a ir a esa parte más social creativa que te, que te mola pero yo creo que es la, una de las grandes partes también de Eura yo de hecho cuando veo Eura por fuera evidentemente eso es una marca de alimentación pero a veces digo es ¿Eura son productos o es, o, o es una marca? ¿Es, es un movimiento? ¿Tú, ¿Tú cómo lo sientes? Bueno, siento que, que son dos. Um, en Eura tenemos muy claro que tenemos que apostar por hacer meat successors, su, sucesores de la carne de origen animal, pero también tenemos muy claro que tenemos que ser un movimiento que, que envíe concienciación y que, que, que haga que mucha información llegue, llegue a la gente y al final esto se hace mucho más desde un movimiento que desde la misantropía de, de lanzar información, que muchas veces hemos pensado ¿no? que ya llegará la información. Información al final llega si usas los canales que la gente usa y si eres atractivo como medio. Y, y ahí entendemos que, que una comunidad es mucho más potente que, que sin comunidad. Y, y ahí ponemos mucho foco y lo pusimos desde el minuto uno, entender, entender que no eres el primer granito de arena de este movimiento, entender quién es parte de este movimiento, porque al final Eura existe porque ha habido gente anterior que, y gente que aún está, que, que ha apostado por, por lanzar información y por poner productos, etcétera, etcétera, pero entender que añadirás mucho más valor si, si creas algo más fuerte que, que únicamente una marca que pone productos en vía palets de un sitio a otro. Y, y esto es que al final... Yo creo que si eres humano y eres mucho estás mucho más cerca de ser una de crear una comunidad, pero aparte si escuchas mucho no y, y si entiendes mucho qué quiere la gente y si, y si eres muy transparente y si pones la misión en el centro, es que va pasando solo. Tampoco es algo que, que hayamos hecho una estrategia de comunidad, cómo generamos una comunidad, no. Es algo que nace de dentro, ¿no? Mark y Bernat entienden que hay un movimiento, que tenemos que empujar esto, que es muy importante, que teniendo una comunidad será mucho más potente y por lo tanto las decisiones van fluyendo hacia, hacia esto, ¿no? Y entendiendo que pues lo que no puede ser es una comunidad que sea pequeña, porque después tendrás un impacto pequeño, ¿no? Entender que empiezas con, con una gente que es pues, muy mucho más cerca de ti pero también te tienes que ir acercando a gente que no está tan cerca de ti pero que también tiene, quiere tener un impacto positivo en el mundo en el planeta y en la salud no que al final yo creo que la mayoría de gente quiere tener un impacto positivo en estas tres verticales y, y ir, ir desarrollándola a, a, por ejemplo si al día uno hubiéramos hecho una colaboración con iba yanos en en disaster chef nadie lo hubiera entendido en parte pero quiénes sois vosotros no pero también ahora vemos, vale, hay un 40% de la gente que, que quiere reducir el consumo de carne y seguramente un gran porcentaje de estas si piensa que faltan productos o que no, no sabe cómo hacerlo, pues tenemos que ir a, a ver cómo llegamos a nueva gente, ¿no? Y yo creo que ahora, a día de hoy, se entienda que Eubra está en, en Disaster Chef, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los siguientes movimientos para seguir empujando esto? Pero lo importante para mí es mi mission first. Es que, que la misión esté siempre en la primera, siempre en la primera. Y esto no quiere decir ser siempre ah, coherente, porque las incoherencias son partes de, partes de las transformaciones, ¿eh? porque es complejo, es muy complejo. A mí muchas veces me, dice, me dicen, ¿por qué estáis al lado de, de una carnicería? porque hay carnicerías que venden Eura? Claro, es verdad, yo, yo no voy a una carnicería, a mí no me gusta lo que se vende en una carnicería, la verdad. O sea, pienso que, wow, tenemos que poner soluciones, ¿no? Pero también pienso que guay que una carnicería apuesta aunque sea un 5% de su espacio a vender carne vegetal cuando hace cinco años hubiera sido impensable que esto ocurriera, ¿no? Um, al final los cambios son lentos y, y por suerte tener comunidades muy fuertes, y esto lo hemos vivido este verano en, en festivales, um, hace que se aceleren. Al final la gente tiene un impacto en su entorno y los entornos al final se van tocando y cuando hay una persona que decide llevar euro a una barbacoa con amigos, eso es transformador, yo lo he visto. Claro, y es, y es un poco, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Lo que hacéis en los eventos, de repente está Eura en, en un evento, veía este fin de semana que lo teníais ahí, a mí entraban ganas de probarlo, los nachos con chili plant based que tenían muy buena pinta y, y de repente hay mucha gente en ese evento que a lo mejor entiendo que muchos nos conocerían y que está probando, teniendo una experiencia por primera vez. Exacto, sí, es verdad que ha sido un punto de encuentro con la comunidad, al final están, al final están en los festivales porque los Good Rebels hemos visto que van a festivales. Um, pero aparte, esta gente tiene amigos que puede que no nos haya probado y nos se encuentra ahí. Y aparte, después hay muchísima gente que, pues, que decide probarte. Incluso mucha gente se dio cuenta que era vegetal pues horas después de haberlo comido y nos venía y nos decía, no me lo puedo creer, lo que comí, la choriburger que me comí hace unas horas es 100% vegetal. wow Y mucha gente diciendo, yo así sí puedo ser vegano y... Esta es la gran frase, ¿no? Es por lo que existimos, ¿no? Crear opciones que, que gusten a todo el mundo y, y pensar, vale, ¿cómo podemos hace, hacer que esto sea cada vez más accesible? Estando en festivales, estando en hospitales, en escuelas, en todos los supermercados, en todas las esquinas de, del mundo y con una paridad de precio como mínimo. Claro. ¿Por qué llamarles Good Rebels? Es decir, ¿por qué ponerle un nombre a las personas del, del movimiento? Mira, sí hubo un momento que dijimos, es que tenemos la mejor comunidad del mundo, que siempre está ahí, y cuando siempre está ahí, quiere decir que también en las malas uh, te las marcan, ¿no? Y dice, ¿por qué habéis hecho esto? Y esto me parece el mejor de los regalos, siempre lo decimos, gracias por avisarlos cuando tenéis percepciones que como que nos estamos desa desalineando, y, pero en algún momento dijimos, ¿qué es lo que lo que confluye ¿no? en esta comunidad, porque no todas las personas que son Good Rebels son veganas. Esta es una realidad. Mi abuela no es vegana y para mí es una de las mayores Good Rebels que existen en este planeta. ¿no? Porque, o sea, en su, en su Facebook va y siempre pone ¿He hecho este plato con Eura? ¿Lo tenéis que probar? ¿Tenéis que reducir el consumo de carne? Porque es importante para el planeta. ¿no? Y para mí esto es una actitud súper Good Rebel. Y dijimos, lo que haz como lo que confluye en toda esta gente es querer cambiar las cosas, ¿no? Y querer cambiar las cosas no solo es en el mundo de la alimentación. Para mí la gente que, que, que está en los barcos de Open Arms son Good Rebels. Es gente que usa su energía, usa su esfuerzo individual para tener un impacto comunitario. Y, y para mí esto es ser un Good Rebel. Así que para mí va mucho más allá de la gente que, que consuma o no consuma Eura. Es como una actitud delante de la vida y de las injusticias. Y, y a mí me gustaría que mucha gente se sintiese Good Rebel, incluso no, no comiendo Eura, no teniendo la oportunidad de comer Eura. Que alguien de Nueva Zelanda, donde seguramente no vamos a llegar en los próximos años, diga Yo me siento good Rebel. Yo soy parte de esta comunidad. Qué bueno. Al final también quizás crear una comunidad que crezca incluso más rápido que Eura, ¿no? Es decir, que también desde un punto de vista tal que habrá camino para cuando llegue Eura, donde sea. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Que no. Nos pide euro en Alemania. Cuando empezás a ver que hay muchos Good Rebels en Alemania, sean de nacionalidad española y que hayan probado el producto aquí, o ya sean alemanes porque nos han conocido por... ¿Quién sabe? Es muy potente. Es que es muy potente. Y es, y es complejo también. Yo lo pienso, ¿no? ¿Cuántas marcas sigo yo como Bernat? Muy pocas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque pienso, wow, seguir significa que me identifico me identifican, no me identifican tantas marcas, y, y hay algo que, que para mí es como un buen, un buen filtro, no yo cuando tenía 18 años tenía un sueño, ¿no? para mí, yo estudiaba para trabajar un día en National Geographic o Lego, y eran las, mis obsesiones, me da igual el resto, es que no quería nada más en la vida, era yo trabajaré para una de estas dos. Spoiler alert, no he acabado trabajando para ninguna de las dos, pero pienso, algo que está pasando, algo increíble que está pasando, es que mucha gente, de todas las edades, pero me fijo en esta franja de edad, ¿no? De los 18 a los 22, donde la gente, primer trabajo, a ver dónde voy, mucha gente de esta franja de edad está queriendo trabajar en euro ahora. Y esto es como súper guay, ¿no? Es un filtro de, de salud de la comunidad, ¿no? Que tanta gente quiera ser parte de esto. Y normalmente quieren ser parte número uno por la misión no Porque seguramente pues en alguna otra empresa ahora mismo podrían cobrar más o seguramente en currículum podría quedar mejor, ¿no? Pero pero lo hacen de, no, no, yo quiero ser parte del equipo que está transformando el sistema alimentario. Qué chulo. Oye, conectando con esto y yendo un poco a la parte final de la entrevista, siempre me meto en preguntas un poco más personales. Empezabas a al ver. principio diciendo de, de la historia, ¿no? Que antes de meterte en Eura... Pues que habías estado en distintos países viendo qué querías hacer. ¿Qué le dirías tú a alguien, pues joven, que está en esa fase en la que tú pudiste estar, ¿no? en la que entiendo que a lo mejor, oye, no sé qué quiero hacer con mi vida, que estoy buscando un propósito? ¿Cómo lo sentiste tú y qué recomendarías a alguien? A ver, yo siempre estoy muy agradecido ¿eh? de haberme encontrado con proyectos que, es que no tienen nada mal a los proyectos a los que fui. Me lo, he aprendido muchísimo, equipos preciosos y he hecho proyectos que me gustaban, pero pensaba, realmente las 8 o 10 horas que estoy trabajando al día, quiero trabajar aquí, quiero estar empujando esto, ¿no? Por ejemplo, y voy a hacer como un viaje, ¿no? Empecé en, en agencia, trabajaba para marcas que me gustaban más y marcas que me gustaban menos, pero sin más, como no me las sentía mías, no pensaba, sí, acciones, campañas, ok, está bien, es guay, es divertido, pero no me motiva mucho. Después... Me fui a, al mundo startup, en, en una startup en China, que, que fue muy guay, ¿no? Y fue como un baño de realidad también de, wow qué, qué grande es el mundo, ¿no? Y cuántas oportunidades, oportunidades hay. Me gustó mucho el ritmo, como un, dos, un, dos, next, next, next, next, el cambio constante. Pero después era una plataforma de, de eventos para grandes multinacionales, que no tiene nada malo. Estaba guay. Pero pensaba. A mí que KPMG se reúna en Shenzhen y que tenga una, una plataforma que les ayude a hacer este, esta quedada mejor, está guay, pero sin más. Y después, y acaba el viaje en el sitio donde yo pensaba que encontraría mi yo profesional y era mi sitio, yes, por fin. Estaba en China y me cogieron para un internship es muy guay en el Parlamento Europeo, que es de seis meses, está bien pagado. Um, y dije, guau, qué guay, ¿no? Comunicación en el Parlamento Europeo es donde se cambian las cosas. Y fui ahí y fue increíble, ¿eh? Como experiencia aprendí muchísimo, pero también vi que el ritmo que había aprendido, que me gustaba en, en China, no es el que había en la Unión Europea, por lo gigantes que son, ¿no? Y me di cuenta que si quería cambiar las cosas como yo quería cambiarlas, al ritmo que quería cambiarlas, seguramente ese no era mi sitio. Que había era un sitio para otra gente, pero a mí toda esta burocracia, no los reports constantes y más, más letras que acciones, me estresaba un poco. Y es donde volví a Barcelona, no me encontraba un poco sin raíces. Estaba un poco, no sé de dónde soy, qué es lo que me gusta. Ya estaba un poco como perdido en la vida. No en plan mal, pero a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué haré? Y ahí me crucé con Mark. Y Así que yo le diría a una persona que ahí, me has preguntado esto, <risa> que, que salga, ¿no? Y, y sobre todo hay algo que he aprendido mucho y que sobre todo lo aprendí más de Marc que de, que de mí mismo, que es com, comparte las ideas, ¿no? A veces tenemos ideas brillantes que pensamos, no la comparto porque me la van a copiar, pero si no la comparto tampoco pasa, ¿no? Y por lo tanto está en un museo de ideas que no van a suceder en la vida. Uh, así que comparte, sea inteligente con quien las compartas, pero, pero comparte, porque normalmente tú solo es difícil que consigas hacer cosas. Ahora, cuando encuentras a dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que están como en el mismo barco y quieren colaborar, sea de la forma que sea, estás mucho más cerca de que esta idea pueda ser un proyecto o, o puedas hacer un test como mínimo. Así que, bueno, sal. Incluso pierde las raíces como concepto de prueba muchas cosas que, que te vayan como ayudando a encontrar tu espacio, pero la más importante para mí, comparte las ideas. Y si te copian, mira, te habrán copiado, pero como mínimo uh, lo habrás intentado, porque si no, normalmente las ideas se quedan en un sitio de muy vigilado de que no me copien, pero que al final, que más da, ¿no? si están aquí y no las compartes, no van a suceder. Eso es. Qué, qué buen consejo, ¿no? ¿Qué, qué, cu ¿Cuántas ideas buenas hay enterradas que bueno, al menos si la idea, alguien la ejecuta, pues mira, al menos ha pasado algo, qué bonito. Muchas. Yo a veces tengo ideas que después puede que no funcionen, ¿no? Si, hagas, si haces un plan, te das cuenta de o alguien ya lo ha hecho y yo no lo sabía, o realmente la gente no tiene esta necesidad, pero muchas cosas que yo. Yo voy pensando y a veces la comparto con amigos y le digo, va, por favor, haz esto, que yo, yo seré tu primer cliente. Yo es que no tengo tiempo para ejecutarlo, pero que alguien lo haga, yo lo necesito. O sea, necesito este servicio o este producto, que alguien lo haga. Me gustaría que hubiera como un sitio donde tú pudieras, seguro que existe ya, ¿eh? pudieras dejar tu necesidad y que haya emprendedores que, que ahora mismo no tienen una idea o que son tan buenos que pueden ejecutar 10, que, que la cogiesen y que un día te viniesen con la solución que tú querías. Y, bueno, y a mí me encantó. Bueno. Y, y que funcione. <risa> molaría, molaría. Bernat, en esta línea también, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para, para, para ir estando un poco pues, pues, amoldándote a cómo ha ido creciendo Eura? Porque, claro, lo que has dicho tú hace dos días, como quien dice, era una idea. Y ahora es un bicho que factura 18 millones. Seguro que has cambiado tú a nivel interno. Sí, tanto Marco como yo hemos tenido que cambiar mucho, ¿no? Y. Y al final, incluso, de bueno, marca ha sido mucho más estable, ¿no? Siempre ha sido el CEO y, y la figura de CEO sí que ha evolucionado, ¿no? No es lo mismo ser el CEO en, en una organización de dos, a, a ser el CEO en una organización de 160 con, con alto crecimiento, ¿no? Pero conectado con, conmigo yo he hecho un poco de todo, ¿no? He tenido que aprender muchas cosas por primera vez. Al principio necesitábamos hacer folletos y, y el no tener manos me hizo aprender de diseño, ¿no? Y un, después de comercial, ¿no? Y di, me di cuenta de lo difícil que es ser un buen vendedor que la gente tiene como, ah, si sí vas a vender, no, no, es súper complejo, tienes que entender quién tienes delante, cuáles son sus necesidades, el momento de mercado, tantas cosas, ¿no? Y pe, descubrí que es algo que yo pensaba que no me gustaría nada, sinceramente pensaba, guau, qué rollo, y me lo pasé increíble durante esa etapa negra, no de, guau, cada persona es un mundo y aquí... Uno te comprará por la misión, el otro porque no sé qué, porque si sí, quieres ser mejor que el de al lado y, el, y entender todo esto te ayuda ¿no? a que Eura esté más accesible. Pero seguramente el gran cambio que he tenido que hacer es trabajar mucho el realmente te lo puedes merecer. ¿no? El síndrome del impostor, que ya tenía de antes, ¿eh? no, no me nace de Eura, siempre he tenido como un síndrome de no me merezco... Lo, lo bueno, ¿no? ¿no? Seguramente ha sido suerte, ¿no? Y pensar, bueno, la suerte existe, pero sí que te lo puedes merecer ah, y si te lo has encontrado, intenta tener el máximo impacto en este sitio donde, donde estás, ¿no? Y yo creo que como desarrollo, y creo que es algo que cuando lo compartes también te vas dando cuenta que hay tantísima gente con el mismo síndrome, con las mismas problemáticas, que es algo que yo creo que se debería tratar mucho más, ¿no? Porque cuando sientes que no estás solo, también sientes que estás menos mal, ¿no? También de... Y, y ahora hay gente que sé que sufre lo mismo y a veces nos llamamos y, y, y hablamos de esto, ¿no? De cómo te sientes, uh, qué te está ayudando, ¿no? Pero, pero al final es... Cada, cada persona tenemos una inteligencia distinta y, y, y valorar la tuya, ¿no? Y la de los otros, evidentemente, pero normalmente valoramos muchísimo más la de los otros que la tuya, así que vamos a focalizarnos en valorar la nuestra y, y entender dónde puedes tener más impacto. A veces yo pensaba, no, yo quiero estar en esta posición porque, y si lo pensaba seguramente es porque yo pensaba que era más cool o, o, o lo que debía hacer como, como, como fundador, ¿no? Pero, ¿dónde se lo pasa mejor Bernat? Y por lo tanto, normalmente, ¿dónde se lo pasa mejor Bernat es donde va a tener más impacto Bernat? Seguramente, es en creatividad y en movimiento social, ¿no? Da igual, ponle el nombre que quieras, invéntatelo si quieres. Pero, pero sí, esto, este ha sido uno de los grandes aprendizajes y sobre todo las evoluciones que he visto en mí, ¿no? De también sentirme más libre, ¿no? De, de lo que pensará la gente o, y un poco desconectarme de este síndrome del impostor que, que he tenido siempre, ¿no? Que a veces viene, ¿eh? y está ahí, uh, estoy aquí pero bueno, ya, ya saberlo es, es un gran paso Qué bueno. Eh, es para marcar esta parte tuya por lo que dices tú, síndrome de impostor. Yo creo que, a, que nos afecta a muchos. Eh, y, y ese ejercicio tuyo de, oye, de, de, de ¿dónde aporto? ¿Dónde me lo paso bien? Porque como fundador a veces te sientes como que estás obligado a, a hacer cosas y a lo mejor cuando las haces o no tienes el impacto porque ni te gustan ni se te da bien, o lo que sea, esa libertad mental, ¿no? de Oye, voy a darme un espacio a hacer lo que me gusta y donde yo pueda aportar realmente a la empresa. Me parece brutal. Sí, y ahí Mark siempre ha sido como, como un gran apoyo, ¿no? De, Bernat, es que tú te lo pasas bien aquí, ¿no? <risa> y aparte es que marcas la diferencia aquí, o sea, no, no, no quieres hacer esto porque crees que tienes que hacer esto. Hay gente que será muy buena haciendo esto y se lo va a pasar muy bien y va a marcar la diferencia ahí. Busquemos a esa persona para que tú puedas volver a tu sitio natural, ¿no? Y sitio natural no quiere decir lo que ya hago bien para siempre, sino ir evolucionando, ¿no? ir aprendiendo nuevas cosas, porque Eura nos va poniendo exámenes como constantes, ¿no? ¿no? No se vale lo que marcaba la diferencia hace dos años, puede que no la marque en dos, pero bueno, ¿dónde te lo pasas bien? Yo creo que esto es súper importante, qué es lo que te mueve, y te levantas y dices, ¡buah, voy a organizar un festival! Voy a... ¿Cómo muevo la aguja el año que viene en España? no Ya nos conoce este porcentaje, pero ¡buah, todo este no! ¿Qué son las tres cosas que tenemos que hacer para llegar a esta gente? que está buscando estas opciones, pero no las encuentra. Esto me mueve. Vamos, lia, liarla en general me mueve. Me gusta <risa> me gustan es poco bueno. los Excels y me gusta mucho liarla. Y hay mucha gente buena en Excels y yo puedo estar ahí, al otro lado, con y, ayuda y, y de estos Excels. Claro, y bien, y bien que haces y bien, bien que aportas. yo para acabar, Bernadette... Eh, ¿Tienes algún hábito o hábitos que te ayuden en tu día a día, ¿no? que te ayuden un poco a, a, a regularte o a, a lo que sea? Hay hábitos que cuando los sigo me ayudan mucho y cuando no los sigo no me ayudan. ¿no? También es verdad que cuando generas una rutina que te ayuda, después la que cuando no la sigues la notas más. ¿no? Yo, por ejemplo, ir a dormir tempranito y eso también conectado con comer tempranito me ayuda muchísimo. Pero, pero no siempre sucede, ¿no? Y ahora, pues con esta época de festivales, no, no, no he podido, ¿no? Que los festivales se acaban a las tres. Um, y sí lo noto. Pero, pero bueno, lo que me ayuda a mí no es lo que le ayuda a todo el mundo. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, cuando yo hago yoga. Épocas de yoga me ayuda muchísimo. Suena un poco cliché pero realmente a, a, a mí siempre me ha ayudado mucho. Pero algo muy sencillo. Comer temprano, no comer a las 10, comer a las 8, 8 y media max ir a dormir a las 11 max, y sobre todo las épocas donde miro menos pantallas, esto es el mejor regalo que te puedas dar. Es que es muy heavy, es que este, estos últimos 10 días me he quitado el Instagram, ahora lo he vuelto a abrir, ¿no? Um, y esta necesidad que siento de mirarlo es increíble, pero cuando no lo tengo no, no la siento. Y te das cuenta que el mundo sigue y que todo está bien. No es una mala herramienta, a mí me parece increíble el, el Instagram como herramienta es la relación que tengas como con el instagram ¿no? y a mí me gustaría y ahora voy a poner foco personal en cuál es mi relación con con esto no cuál es mi relación con el móvil en general no quiero pasar cinco horas en el móvil ni siete quiero pasar dos máximos sé que mi trabajo necesita redes eh o sea punto no hay más pero de <ríe> un poco un po cortar un poco esta, estas horas no es, es un buen consejo para todos. Nos, te, nos aplica a todos. Eh, que nos es como una droga, la verdad. Estás ahí enganchado todo el día. Eh, a mí me parece increíble. Y comer, y comer muy bien y comer 100% vegetal a mí, a mí me ayuda muy bien. Y comer con, con color, con vida, que los platos tengan vida. O sea, conectarme con la comida, esto me ha ayudado mucho, la verdad. Bueno, comer nos gusta, eso está muy bien sí. eh, Bernal, para, para acabar el todo, eh, que nos haya escuchado ahí todavía, porque los que conocen Eura ya saben dónde comprar eh, el que quiera probar esto, ¿qué tiene que hacer? Pues por suerte estamos en muchos sitios actualmente en, en la web tenemos un mapa, en euramfoods.com tenemos un mapa, pero nos puedes encontrar desde casi todos los supermercados grandes, a las tiendas de barrio también en grandes restaurantes grandes cadenas de restauración pero también en restaurantes independientes así que es, es bastante fácil no voy a nombrar aquí nombres porque me voy a dejar a 17 uh, y tampoco quiero pero pero bueno lo guay es esto no que nos puedes encontrar en todo tipo de establecimientos y, y esto va haciendo que la transición sea más fácil así que y bueno en nuestro instagram vamos colgando muchos restaurantes nuevos puntos de venta nuevos y, y sin más, y ahí muy agradecido a toda la gente porque muchas veces entramos en los sitios porque hay gente de esta comunidad que dice, tenéis que poner esto, uh, cuando vengo aquí no tengo muchas opciones, uh, oh, esto está muy bueno no y esto va haciendo que, que sea más, más accesible cada vez. Bueno, pues, Bernad, muchas gracias por, por este tipo de movimientos. Yo creo que, que, que la sociedad necesita como pocos remeneos. Ya veremos dónde, aca dónde acabamos, shake, ¿no? Shake. Pero, pero mola que nos agites a todos. Y muchas gracias por este ratito que has compartido con nosotros. Muchas gracias a vosotros, a ti, y, y nada, por darnos voz. Y yo me lo paso muy bien. Yo me pasaría el día haciendo este tipo de conversaciones. Así que, cuando quieras, vuelvo pues volvemos pronto. La próxima grabamos en un festival, que a mí lo de los festivales me ha gustado. Vale, 2023. Agendado, <ríe> agendado. Agenda. Y, a, y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.